¿En cuántas ocasiones habremos escuchado hablar del estrés y de la ansiedad? ¿Y en cuántos momentos habremos visto que estos dos términos van totalmente relacionados en uno con el otro? Pero, específicamente, de hecho, el estrés y la ansiedad son cosas diferentes. Como dijimos en el primer vídeo, el estrés es simplemente la respuesta que nuestro cuerpo da en el momento en que se encuentra ante una amenaza. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a las arañas, en el momento en que se le pone una araña delante, va a desencadenar una respuesta de estrés en el cual, como dijimos, vamos a subir el nivel de cortisol, vamos a aumentar la presión sanguínea, vamos a cortar los procesos digestivos, vamos a empezar a tensar nuestros músculos y vamos a preparar, vamos a hacer todo ese tipo de mecanismos para empezar a preparar nuestro cuerpo para bien sea la huida o la lucha, es decir, atacar a esa amenaza o simplemente tratar de huir de ella. En cambio, la ansiedad lo que es, es una vez hemos quitado la amenaza del medio, ¿vale? Vamos a tener un seguido de respuestas, vamos a mantener un tipo de, re de respuesta de estrés no tan intensa como en el momento en que tenemos la amenaza delante, pero vamos a mantener esa respuesta más o menos estable a lo largo del tiempo. Esta respuesta alta en cortisol, en hormonas de estrés, en tensión alta, por supuesto lo que va a hacer es provocar unos problemas de salud que a la larga van a ir dando problemas en nuestro día a día. Una de las situaciones que quizás conozcamos mejor o que quizás estén más extendidas en la sabiduría popular es lo que se le llama ataque de ansiedad o ataque de pánico. Y aunque sea algo de lo cual casi todo el mundo sabe más o menos a qué nos referimos, es sorprendente porque muchas personas cuando sufren su primer ataque de ansiedad o su primer ataque de pánico no saben exactamente cómo reaccionar y no saben exactamente cómo manejar esa situación. Eso es un problema en cuanto a que el hecho de no saber o no identificar un ataque de ansiedad puede provocar que el ataque de ansiedad sea peor o sea algo más profundo. Por supuesto no va a pasar nada, pero sí que es verdad que el hecho de saber qué es lo que está pasando y saber controlar un poco tus emociones te va a permitir atajar mucho antes de ese ataque de ansiedad y te va a permitir tener herramientas para en el caso de que le esté sucediendo a una persona que, cercana a ti en ese momento puedas ayudarle de una forma más efectiva. Para entender bien lo que es un ataque de ansiedad lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar a una persona que tiene un miedo escénico y que por lo tanto pues, en el momento en que le dicen que va a tener que hablar delante de 100 personas esta persona entra en un estado de estrés bastante alto. Probablemente esta persona va a empezar a prepararse lo que es su, su discurso o la presentación que tenga que hacer, va a estar bastante nerviosa pero va a ir avanzando en ello. A medida que los 10 se van acercando se van a empezar a aparecer en su mente varios pensamientos negativos, ¿no? Pues aquello de me van a juzgar, eh, voy a estar tembloroso, voy a tartamudear, no lo voy a hacer bien, la gente va a ver cómo me pongo rojo... Son todo ese tipo de pensamientos intrusivos que probablemente tengan poca base para, para, para que los pensemos, pero igualmente no podemos quitárnoslos de la cabeza. Y efectivamente todos estos pensamientos son los que van a hacer que veamos ese discurso que vamos a dar delante de 100 personas como una amenaza real para nuestra personalidad o por una amenaza real a nuestro, a nuestro bienestar, ¿no? A, no, a nuestra autoestima, por ejemplo. Así pues, esta persona se ha preparado su discurso, va hacia el lugar en el que va a ser este evento, quizás es un teatro, y está esperando detrás del escenario a que le toque el turno para salir. Lo primero que va a notar es que de pronto no sabe bien bien por qué le falta oxígeno. Va a intentar conseguir un poco más de aire, pero no va a ser capaz. Su, su respiración se va a acelerar, pero aún así no va a tener suficiente aire o no va a ser capaz de sentir una mejoría. Y esto va a producir que a su vez empecemos a asustarnos pues porque nos estamos quedando sin aire. Va a sentir cómo empieza a perder energía. Quizás sus extremidades empiezan a dormirse. Empezamos a sentir un hormigueo en la punta de los dedos, en, la, en los pies, en las piernas. Va a ir avanzando hacia los brazos va a ser una, una sensación terrorífica, ¿no? O sea, vamos a pensar que, que estamos perdiendo totalmente el control de la situación, e incluso hay gente pues, que piensa que, que, se, que se está muriendo, que, que es el fin. Por lo tanto, empezamos a, a sentir un verdadero temor y un verdadero pánico hacia lo que está pasando. En ese momento empezamos a perder un poco de vista nuestra situación estresante, ya no nos importa tanto el hecho de tener que hablar delante de 100 personas, de hecho nos hemos olvidado de ello y ahora mismo todo lo que, lo que está pasando es acerca de qué me está pasando, eh, quizás me estoy muriendo. Ese es el pensamiento que, te, que tenemos en el momento en que tenemos un ataque de ansiedad. Antes que continuemos con el ataque de ansiedad, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bien. Probableme, muy probablemente, en el momento en que esta persona ha empezado a sentir que le faltaba el aire, en el momento en que empezaba a sentir ese hormigueo en pies y brazos, lo que ha pasado es que o bien no se ha preparado adecuadamente o ha quedado algo por decir. Quizás esta charla la está dando porque se siente obligado a dar la charla por alguien. Bueno, en ningún caso deberías estar obligado a hacer algo porque otra persona te lo pida. Debería ser algo que fuese pactado y debería ser algo que, que quieras hacer, pues, porque realmente quieres hacerlo por, por los demás. En segundo lugar, puede ser que simplemente esa persona pues, no sea capaz de hacer una charla, pero tiene que hacerlo pues, porque es importante para su carrera profesional o su carrera académica. En este caso, quizás hubiese sido interesante que te hubieses preparado un poco, ¿no? Pues, cómo dar charlas ante un público, cómo evitar pensamientos intrusivos o que te hubieses preparado a lo mejor con, algún tipo, con un coach online o que te hubieses preparado de alguna otra forma para evitar llegar hasta ese punto. En el caso de que por lo que sea no ha podido suceder, nos vemos ahora en un ataque de ansiedad y vamos a ver cómo podemos seguir intentando superarlo de alguna forma. Pues bien, nos hemos quedado en esta persona que está sufriendo pues, un primer ataque de ansiedad su respiración está totalmente acelerada, de hecho está algo fuera de control, su, sus extremidades sienten este hormigueo y está empezando a pensar que, bueno, que, que su cuerpo está dejando de responder y que, y que este es el fin. Y caemos en redondo en el suelo. No se puede hacer nada. Eh, parece que nuestros músculos no responden, parece que no tenemos energía ni siquiera para intentar levantarnos del suelo y en ese, en ese momento la respiración aún se acelera más, eh, descontrolamos mucho más lo que es eh, todo nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y ya no sabemos qué hacer en absoluto. Podemos incluso intentar gritar y no poder hacerlo. Es tal el pánico en el que estamos entrando que tenemos totalmente, o sea, estamos fuera de control totalmente. Por último, lo que podemos estar sintiendo es incluso que nuestras vías respiratorias se están cerrando. Nuestra garganta que empieza a cerrarse, empieza a ponerse más rígida y que no podemos conseguir suficiente aire por la nariz porque también está, pues, está congestionada. En cualquier caso, toda esta situación es una situación que estamos provocando nosotros mismos. Por lo tanto, es muy importante siempre intentar mantener un mínimo de control. Así pues, si has reconocido este, estos episodios, si los has sufrido tú o si has visto en alguien de, de tu alrededor que los sufre, en este momento deberías saber poder, o poder al menos identificar lo que está sucediendo. Y pues tres sencillos consejos para que esto no vuelva a suceder o que al menos puedas tener ciertas herramientas para mantener algo de control. En primer lugar, la respiración. Si controlamos la respiración, controlamos el 90% de lo que está sucediendo. Es decir, en ningún momento tienes que dejarte perder el control, en ningún momento debemos empezar a pensar que no hay oxígeno en la habitación o intentar conseguir más aire y empezar a acelerar nuestra respiración. Si mantenemos una respiración profunda y controlada y rítmica, lo que vamos a hacer es tratar de disminuir los niveles de ansiedad automáticamente. En segundo lugar, tenemos que mantenernos en movimiento. Es decir... Si empezamos a perder la sensibilidad en manos, brazos, es básicamente una cuestión de riego sanguíneo, porque estamos concentrando el riego sanguíneo en nuestra mente en ese caso. Lo que tenemos que hacer es mantener la movilidad tranquilamente con ejercicios rítmicos. Podemos movernos quizás con la respiración, es decir, cada vez que inspiremos podemos cerrar y abrir las manos o mover una pierna hacia arriba o hacia abajo. Todos estos movimientos rítmicos lo que van a hacer es además desviar la atención de ese momento de falta de control que estamos sufriendo hacia la en del movimiento. Y en tercer lugar, pues como ya, hemos, ya os he dicho, si alguien está sufriendo un ataque de ansiedad a vuestro alrededor lo que debemos procurar es que esa persona sea capaz de respirar libremente, si tiene prendas muy apretadas pues a lo mejor deberíamos aflojárselas, quizás una chaqueta muy apretada también podemos abrirla para que pueda respirar mejor o llevarla al aire libre si está en un lugar cerrado. Si alguna vez habéis sufrido un ataque de ansiedad y tenéis algunas dudas pues os recuerdo como siempre que podéis contactarme vía correo electrónico, yo os intentaré ayudar como, como sea posible. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como siempre, os agradecería muchísimo que le dieseis like. Os podéis suscribir también para ver los próximos vídeos que juego cada semana. Gracias y nos vemos la semana que viene.